Eso, esto es indignados a través de la Correntina FM 93.3. Bueno, ya le hice la introducción de un poco la cronología de lo que pasó con el famoso fideicomiso de Santa Catalina, que yo tengo mis serias sospechas ya de la gestión de Fabián Ríos. Ya de la gestión de Fabián Ríos. Tengo mis serias sospechas de algunas cosas que eh, no está nada bien pero sigo avanzando en, en, en mi investigación eh, lo llamativo lo que decía hoy anteriormente era que eh, avanzaban con los desalojos después cuando se conoce la noticia de que no se lo podía desalojar, ahora sale en el libro de época una publicación que tipo como que nada que ver, no no era que nos le estaban queriendo desalojar a la gente. Yo le comenté recién en el bloque anterior. Yo voy a hablar con Estefanía, que, que es de justamente del barrio La Tosquera, para que ella me cuente eh, en propia voz qué es lo que sucedió, qué es lo que sucede realmente ahí en el, en el barrio La Tosquera con todo esto que se está hablando. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Bueno, eh, gracias por atendernos, eh. Eh, quiero, que, no, quiero, quiero que Muchísimas me, gracias a ustedes por darnos la oportunidad Quiero que me cuente eh, ¿Cuál es la situación ahí? Porque por un lado se hablan de desalojo Por ahí dicen que no, que sí Pero eh, la, la presencia policial estuvo eh, Hay mucha presencia policial Ustedes filmaron videos Publicaron videos de, de, de lo que estaba pasando ahí Y ahora como que salen a, a negar todo exactamente señor, salen a negar y como yo digo, seguimos siendo un montón a criterios de ellos, obviamente un montón de nadie, contra la palabra del poder, quien tiene el bolsillo más gordo, es así lamentablemente mm. eh... te comento más o menos cómo es la situación por favor, por sí. favor. acá en el barrio La Tosquera eh, estamos sufriendo desalojo vinieron con la idea de regularización con, eh, dominial que es el barrio, con respecto al agua, la luz y y tener cada quien su tierra, como se dice, reconocida. Sí. Resulta que a través de eso nos hicieron un censo, censo barrial, y que es para el fideicomiso, que no iba a reconocer el lugar de donde estábamos habitando, y a través de eso, como llevaron un conteo, fueron mirando y verificando las casas, y han ejecutado algunos desalojos en horas inhábiles, de casillas más precarias, las situaciones más bajas fueron primero, y no solo conforme con eso, después de haber hecho desalojo, le hicieron causas penales a la gente que estaban habitando en donde tenían su casita, uh -huh. por negarse a dejarla. ¿Tengo eh, <risa> entendido, Estefanía, que eh, la policía actuó sin orden judicial, puede ser? Supuestamente había una orden judicial para hacerlo desalojo. Y como el mucha eh, había una orden por cinco desalojos, ya se han venido, de hecho, a, haciendo otro tipo de desalojos, nos pusimos en alerta a todos los vecinos, a organizarnos para impedir esta situación de mierda, porque lo hacen en horas inábiles perdón la palabra, pero lo hacen eh, de una forma muy brusca, eh, en horas de... No tan nada, es más, se llevan tus casas. ...pudimos recuperar la llamada. Me decía Estefanía de los cinco desalojos en horarios inhábiles. Exactamente. Y no solo viene la empresa privada de parte de Fidel Comiso, sino que son acompañados de efectivos policiales que amenazan a la gente, amenazan a quien le quiera ayudar a, a, a prevenir el desalojo y amenazan a la persona imputada para hacer el desalojo. Uh -huh. Es decir, si no salís... Encima que te meten en una causa judicial, te amenazan que todas las veces te van a levantar, te van a chicotear. Lo han hecho y tenemos video tenemos pruebas de estas situaciones que estamos pasando, que estamos padeciendo, mejor dicho, porque es una situación de mierda en la que nos vemos hoy en día. No estamos tranquilos, los vecinos estamos todo alertados, no estamos durmiendo bien, no estamos comiendo bien, no estamos viviendo tranquilos, nos está matando la situación y no queremos que siga pasando esto. Viene la fiscal y nos dice que no va a pasar más. Pero la realidad es que hasta hoy en día, hoy, sin ir más lejos, hace un par de horas atrás, estaba todavía la camioneta Fidel Comiso pasando por los sectores intimidando a la gente. Uh -huh. eh, le quiero preguntar lo siguiente. Eh porque hoy salió una publicación en el diario de época diciendo que no, que no no, no es que se le va a desalojar, sino que en realidad era una persona que se quiso armar una casilla tipo de vivo, o sea, ustedes se conocen hace mucho, ahí viven, digamos desde el barrio... Sí, de... sí señor, eso es lo que decimos, nosotros conocemos a nuestro vecino, sabemos la situación sabemos lo que le cuesta no vamos a estar defendiendo a un desconocido que no sabemos con qué intención viene o de dónde viene no vamos a conocer a alguien que no... Y no vamos a defender a alguien que no conocemos. Sí, tampoco me, me parece, tampoco no me parece que sea tan sencillo que vaya uno, que yo me vaya a querer instalar allá en el barrio. No creo que sea tan sencillo, digamos. No, no, no es sencillo. Los lugares ya están señalados. La gente está establecida hace muchos años. Y no, no, es, no es cierto eso, gente. Estamos defendiéndonos entre vecinos porque nos conocemos y conocemos la situación de cada quien. A un hombre en específico, le han hecho desalojo, le tiraron todo, le robaron todo, le rompieron lo que poco que quedaba, todos los elementos personales, le tiraron todo, sea cama, ropa, ropero, todo rompieron. Y ese hombre, cuando le hicieron el desalojo, oriundo del chaco, estaba en horarios laborales en el chaco y viene los fines de semana en la casa, le hicieron el desalojo, cuando volvió se encontró con la amarga realidad de que no tenía más nada pidió permiso a su trabajo para quedarse a arreglar su situación no le dieron permiso perdió su trabajo y encima otra vez pretendía que pierda lo poco y nada que tenía que es mucho y es todo lo que tiene uh -huh. ¿entendés? en horas de trabajo en horas de madrugada en cualquier horario lo hacen y lo hacen de una forma que no es correcta o sea, le, o sea le echaron a las patadas literalmente digamos le rompieron todo, es porque el muchacho estaba trabajando le rompieron toda la puerta porque tenía captado, y con martillazo y herrazo, rompieron toda la casita que tenía, en un costado tenía materiales para construir, que eran todos los hierros armados, tenía ladrillos todo en pila, se lo llevaron todo. en otra oportunidad más, en otra zona, hicieron el desarrollo de una casilla, le rompieron toda la casilla, y se llevaron todo hasta la última madera para que no vuelvan a construir en donde ya estaban ubicados eh... Es como que están estigmatizados ahí, ¿no? Como que ustedes son todo delincuentes, ahí hay que echarlo más o menos. Sí, como que nos criminalizan por el hecho de que estamos acá en las tierras, estas tierras, tenemos la obligación de venir a meternos porque el Estado no, no, no nos da vivienda, porque no está generando vivienda para la gente, y hay mucha situación de mucha gente que tiene una situación emergente de la casa, de la vivienda, que no podemos estar en situación de calle, mucho menos con los menores, no vemos la obligación de venir a agarrar un predio, limpiarlo, y de a poco urbanizar entre nosotros hasta que nos reconozcan, y este barrio está establecido hace más de 45 años, está la gente viviendo acá. 45 nosotros, años, 45 eh, años. Y, y, hay un, un, un viejito, que le conocemos todos, vino preocupado a apoyar la protesta porque hacemos guardia en la entrada para que no vengan los de Fidel Comiso y realicen los lo desalojo y él vino a apoyar y su testimonio personal hace 45 años que está acá y se, tiene 72 años ¿qué hace ese señor que va a perder todas sus tierras? hay mucha gente que trabaja que tienen huerta que tienen criadero de animales que tienen obrajes ¿qué va a pasar con toda esa gente? que se cargó todas las, las penas de vida y por haber ...y salió adelante solo como pudo... ...ya que tenemos un estado de abandono... ...por parte del estado... ...y ahora se nos quieren criminalizar... ...por el hecho de estar en estas tierras... ...y nos echan como perros... Ah. Como ...nos pisotean sin preguntar... Ahora una de las cosas que a mí me impactó... ...ahí en ese barrio... Eh, ...fue lo siguiente... no ...cuando... Eh, ...en una oportunidad... ...se hizo una campaña solidaria... Yo ...me acerqué a llevar agua... ...y otros elementos... Y detrás mío llegaba un camión del gobierno de la provincia que le cargaba agua a la gente con una manguera. Trajeron unos tambores así tipo de, no sé, de 500 litros y con manguera, sí, sí. Y con manguera le cargaba agua en, en los baldes a la gente. Esa es la realidad, digamos, no tienen agua, no tienen nada ahí. La gente se fue amañando como pudo. Y la gente cayó toda la volteada de entregar datos y, y ubicación y todo, con la promesa de la regularización de agua, porque a través de la problemática que sufrimos todos los años, que no tenemos agua, y este último año fue el más crítico de todo, que los chicos se enfermaron por consumir agua del río, vinieron con esa promesa, y a través de eso fueron identificando cuáles son las casitas más precarias, y son las primeras en desalojar, son las señaladas, y son las que hoy en día tuvieron el desalojo, el robo de material, y después van por en las casas materiales nos dicen que no van a cortar porque va a ir un doble calle. Eh, no tienen para reconocer todos los materiales por el hecho de que son muchas casas, muchas familias, excepto los beneficiados, mi pieza, solo se le va a reconocer el beneficio de mi pieza. Bueno. Pero estamos todos prohibidos de seguir las construcciones, de no, de no eh, quedarse... Es una situación insólita esto. ¿Cuántos habitantes más o menos hay en el barrio? Hay más de 300 familias. Y, y pareciera que va, va a estar medio complicado que tengan que desalojar a 300 familias, ¿no? Pero lo están haciendo. De hecho, hubo unos años atrás que la parte más al fondo desalojaron... Once familias que vinieron en horas en Ágeles, con locomotoras, sin preguntar, tiraron todas las casas abajo, dejaron madres y chicos asustadísimos en la calle, llorando, varado, sin entender nada. ¿Y, y qué les explicaba a los chicos? Mira, por ejemplo, te cuento esto. Los chicos hoy en día acá en la zona, viste los pibes jugando en la calle, sí. en lugar de jugar el famoso jueguito que jugábamos todos cuando éramos chicos ladrones y policía, están jugando eh, a fin del Comiso y la policía, que llegan y matan a los, lad, a los que están en la calle, a la gente, así a eso están jugando, fíjate hasta dónde están traumados los chicos, le escuchamos y no podemos creer, es totalmente inaceptable hasta el chico está así asustado ve la camioneta, sale corriendo y dice Fidel Comiso, Fidel Comiso y se meten adentro de la casa por temor a perderla ¿Qué parece a vos le están jugando a Fidel Comiso y la policía que vienen a matar a la gente porque vieron toda la situación de mierda en la que estamos y seguimos eh, padeciendo esto te dicen no hay desalojo, es mentira no se está haciendo desalojo, sí se lo está haciendo y tenemos toda la evidencia que son los videos y las fotos Sí, yo tengo lo, los videos de lo que pasó ayer. Eh, le, le quiero preguntar, Estefanía, eh, tengo entendido que, eh, porque esto esto creo que sucedió de la mañana, que fueron a querer hacer la denuncia y la fiscalía le dijeron que solamente una denuncia por día le pueden tomar. Eh, correcto, señor. Primero que nada, iban los vecinos a hacer la denuncia y no le tomaban la denuncia porque los papeles que tenemos acá no nos avalan. Porque no es nuestra tierra cuando tengamos algo concreto que diga es de fulano y tal, tenemos derecho a hacer denuncia. Ese era el primer argumento. Cuando se juntaron todos y fuimos entre una cantidad, dijo que no, va a atender una persona por día en la fiscalía. ¿Te parece correcto con todo lo que estamos padeciendo y encima otra vez que nos bloquea De ese modo, después dijeron, cualquier cosa, acérquese a la jurisdicción correspondiente, que es la comisaría 15, y hagan la denuncia ahí. ¿Qué vamos a ir a denunciar ahí si lo mismo policía de la 15 son los que refuerzan esta situación, que vienen y acompañan, son los que están amenazando y son los que están avalando toda esta situación? Ayer, ayer salió una, una publicación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación donde advierte que no se pueden desalojar a todos aquellos que están, eh, esos barrios que están inscritos en el Renavad. El tema de la tosquera está en el Renavad, digamos. ¿Qué van a hacer ustedes a partir de ahí? Y nosotros estamos, todos los vecinos, como te digo, en alerta, estamos esperando que baje la señora Monte o el Fidel Comiso, o los representantes, o lo que, que muestren una cara, porque es Fidel Comiso más se escucha, pero no hay cara, no hay rostro identificativo, entonces estamos esperando que alguien baje, nos dé exactamente la explicación de lo que tienen concretamente planificado para nosotros. De acuerdo a eso, que escuche a la gente qué es lo que queremos, no es lo que quieren. No es lo que ellos tienen, porque nosotros tenemos un derecho y una ley, pero más que eso, nosotros lo único que hacemos es nos apoyamos en conjunto en con conjunto, los vecinos a través de esta, de esta organización que tenemos y tenemos el apoyo de varias organizaciones de abogados de derecho y eso estamos ocupando, esas son nuestras herramientas de defensa hoy en día y claramente el teléfono, el teléfono en mano todos los vecinos para la foto y los videos porque esa es nuestra evidencia. Eh, están todos unidos, digamos, eh, es como una especie de resistencia, ¿no? Es decir, si viene la gente del fideicomiso, nosotros acá hacemos una barrera y no pasa nadie, nosotros acá nos atrincheramos y, y pues, pase sí, lo que pase. Sí, correcto, hemos hecho eso, de he hecho el sábado, el sábado lo hemos hecho, y el día lunes también, porque mientras los damnificados iban a erradicar la denuncia fuera de fiscalía. Los vecinos fuimos todos, nos concentramos en el lugar donde estaban señalados, en la entrada hicimos todo como una valla, así como para que nadie pase, un bloqueo con goma, madera y todo, silla, y nos hemos sentado todos los vecinos a hacer guardia ahí hasta que vengan lo, lo, lo damnificado y que nos digan, mira, esta es la, la solución que nos dieron. Pero ahí nos quedamos, no íbamos a permitir que nadie pase, que nadie entre, ni nadie salga, que no sea de la zona. Obviamente no bloqueamos el paso de la gente que van a trabajar y eso, pero estábamos ahí en alerta, todos los vecinos en conjunto, por la misma solución y, y tratar de prohibir esto, que no es, no es correcto, como te digo. Y estamos todos unidos, todos en la misma lucha, eso es lo lindo de mi barrio. Y agradezco a todas las organizaciones y toda la gente que se solidarizan con esta situación y, y nos no brindan su apoyo y acompañamiento. Pero el barrio está unido. Perfecto. Estefanía, le, le, le agradezco muchísimo seguramente vamos a volver a tomar contacto en la medida que vayan sucediendo los hechos pero bueno eh, nada el apoyo desde acá y, y ver de, eh, de que las cosas se hagan de la mejor manera posible ¿no? gracias, gracias a ustedes por dar esta oportunidad de comentar claramente cómo son las cosas porque me han salido lo, los versos de que todo lo que estamos acá somos usurpadores que hemos venido a tomar las tierras hace dos días, y si vienen en las cámaras y ven, hay casas que están establecidas hace años, como digo, no es de ahora esto, hay gente que están hace 45 años, y ya es tiempo que se le reconozca, ya es tiempo de que no den artículos sí pare, muchas pareciera muchas gracias ser, por el espacio, sí. muchas gracias por la oportunidad gracias a todos los que nos apoyan y los que están en contra, bueno, se les respeta su decisión, pero no bloqueen porque la vida tiene un karma y tarde o temprano van a necesitar y van a ver que la vida no es tan así como uno piensa Perfecto, muy amable ¿eh? No, por favor, gracias a usted Bueno, a ver Te planteo lo siguiente A ver si estamos de acuerdo en esto Hace Semanas, pocas semanas Como que nadie más ¿Sabe qué pasó con el registro de propiedad inmueble? Catastro. Donde hay escribanos, funcionarios. Donde usurpaban lugares, escrituraban a su nombre y lo vendían. Terrenos en Santa Ana, en San Luis, en Riachuelo decía, pues, sí, a ver, ¿cómo es el tema? Esto, ¿Esto sí es legal lo que hace la política, lo que hace la justicia, lo que hacen los funcionarios de tomar, de apropiarse de terreno e inscribirlo? ¿Y esto es ilegal? Porque, a ver, si está mal, está mal todo. ¿Sí? Si está mal, está mal todo. Vos esta gente le puedes criticar muchas cosas. ¿Sí? Gente que se estableció, como dice ella, hace ponerle cuarenta y pico años, es su lugar en el mundo, o el único lugar donde ellos consideran que pueden estar. Y hoy pues, puede venir y argumentar con la ley, con el ejército, con Putin, con quien sea, y decir, che flaco hay que sacarlo acá. Pero ¿qué vas a hacer? A ver, vos vos Estado, vos Estado, ¿qué vas a hacer? Lo vas a agarrar así a 300 familias lo vas a tirar a la mierda para llevar adelante un emprendimiento privado ¿Y qué carajo haces con esas 300 familias? Porque a ver, yo ¿sí te puedo decir? che sí, flaco, mira, sabes qué? Acá está previsto que vamos a hacer no sé una una isla paradisíaca para el turismo. si, sí, usted no puede estar acá. Acá tengo la ley y los papeles, ¿sí? Pero te lo vamos a llevar a este lugar. O sea, ¿cuál es la alternativa que plantean? ¿Solamente sacarlo a los sopapos, tirarlo a la mierda, que se caigan muriendo? ¿Esa es la alternativa del Estado? O sea, son delincuentes los tipos que viven ahí y son honestos los tipos que se chorean terreno en Santa Ana, en Riachuelo, en San Luis de Pamar, que están con la justicia, que están en catastro, que son funcionarios. No me jodan, che. No me jodan. Esta gente cayó ahí por necesidad o vaya uno a saber, ¿no? Y hoy lo quieren desalojar, lo quieren despojar. Pero hay otros funcionarios, gente ligada al poder político, que se chorearon tierras. Y no en el río Paraná, ¿eh? En lugares que hoy son countries. Vamos. ¿de qué lado vamos a estar? ¿del lado de los delincuentes vamos a estar? ¿por qué el gobierno nos da la cara y dice mira, nosotros tenemos este espacio y lo tenemos que utilizar porque hay un proyecto, porque, lo que sea y lo vamos a relocalizar, relocalizar en este lugar y nosotros podemos contribuir de esta manera no, acá da la sensación de que van por todo van por todo Esto va a terminar muy mal, va a terminar muy mal, créanme, va a terminar muy mal. Voy a hacer una pausa, estoy muy indignado, ¿verdad? Indignado.